La incorporación del tronco es un ejercicio frecuentemente utilizado para el fortalecimiento de la musculatura abdominal. Es un ejercicio, no obstante, poco recomendable porque aumenta los niveles de carga compresiva en el raquis lumbar. Es un ejercicio que tiene dos fases claramente diferenciadas. Una primera fase, que se basa en una posición de encorramiento, mediante una flexión intervertebral torácica. Y una segunda fase, que se basa en una flexión lumbar acompañada de una flexión cosofemoral. En este ejercicio, en muchas ocasiones se puede observar cómo al intentar elevar el tronco los pies tienden a elevarse del suelo, consecuencia de la activación de los flexores de cadera, músculos predominantes y prioritarios al realizar este ejercicio. Al colocar las manos detrás de la cabeza y cuando van pasando las repeticiones, muchas veces los ejecutantes realizan un tirón de las mismas para facilitar el movimiento de subida en la primera fase del ejercicio.